...bueno pues aquí está Paco que es el que nos ha convocado hoy... ...porque realmente estas cosas hay que tenerlas en el recuerdo... ...y hay que darle difusión, familias unidas... ...pase lo que pase y se reúnen cuando puede... ...pues aquí están todos, una gran familia... ...y bueno que nos encanta estar aquí Paco, bueno... Buenas eh... tardes Elena, ¿Qué tal, Saludos de aquí... ...a todos los vecinos de San Pedro y Marbella... ...y a mi familia por agradecerle... ...que en la reunión de habernos reunido aquí hoy... ...todos los primos hermanos de mi madre... ...dos hermanos de mis abuelos que eran doce hermanos... ...los sobrinos, nietos de esos que también venimos... ...y mis nietos, vamos... ...esto tiene un mérito porque si muchas veces hacemos una comida... ...de pocas personas y es complicado reunirse... 10 personas, continuar hoy que os reuní ...cuántos ...por lo menos 70 nos reunimos y faltan, eh... ...y faltan, son cinco generaciones... Cinco generaciones. Cuando te consigue, se consigue? Pues un primo, un tío mío tiene un teléfono, el otro tiene otro y así vamos recopilando. ¿Todo has dicho que sí. Y ya te va todo, todos vienen hasta de Málaga. Miren, sí. sí. sí. Cuando se reúne toda la familia, de que habla y qué se comenta, qué recuerdo te trae de la familia. Bueno, pues mira, tenemos el recuerdo pues, muy importante y además proyectado porque se van a proyectar ahora eh, fotos de mi bisabuelos, de mis abuelos, de mi... De mis primos, de la última comida que tuvimos, que fue aquí en Nuevo Reino. Entonces sobre eso pues ya vamos sacando comentarios y te recuerdo también a los que nos faltan. El árbol genealógico. Ah, me hay una pasadita del árbol genealógico de la familia. Bueno, pues estamos mi, mi, mi abistabuela. Hoy vienen dos hijos de mi abisabuela... ¿vale? Que quedan, de los dos hermanos que eran. Después están los primos hermanos que multiplica 12 por, 12 por 3 o 4 que había entonces en la familia mínimo, más los hijos de estos primos hermanos. O sea. Bueno, muchos han tenido negocios, otros lo han dejado, otros cada mira, uno. Fuimos, los, la familia Puerta fue una de las fundadoras de la colonia del Ángel, ¿vale? fueron los primeros. Mi tío Rafael era el capataz de, de todos los narajos que habíais sembrado. Luego, mis primos en Marbella, todos los viveros puertas son de ellos. Otros se han dedicado a la fotografía, como está aquí mi primo José Manuel, ¿eh? no, no, no. <ríe> al periodismo un poquito. Y hemos sembrado, hemos sido nativos de Marbella y San Pedro, ¿vale? Este pues criaron en la fábrica arriba, en la carretera de O sea, cuando aquí había tres calles, ya estaban aquí los puertas. ¿Y qué recuerdo tienes tú cuando eras niño, con los primos, con todos los puertas? Oh. ¿Qué recuerdo? ...todo cariño... ...y seguimos, yo sigo esta trascendencia... ...yo no la pierdo de verdad... ...venían mis tíos de Málaga... ...bueno tíos de mi madre... ...y con los um, vídeos hechos de, de, de cinta... Y, ...y nos iba por las calles el hombre grabando mi tío... ...muy bonito, que se va a aprovechar ahora también... ...navidades sería que no vea... Ah, oh, ...si nos reuniéramos todos ya no vea... Eh, ...eso no después no hay sitio, <ríe> no hay casa para eso luego tiene que hacer regalo a todos... ...a todos, exactamente, exactamente... Sí. Bueno, ...hoy vamos a ver un vídeo... ...conmemorativo de la familia... Sí, ...y verdad. se va a disfrutar aquí... ...y sí, vamos a disfrutar a los grandes... ...y ustedes sentaditos en la mesa que estáis invitados... <ríe> ...muchas gracias Maki... ...elena, gracias, un, un saludo a tomar y a Pedro... Hablamos con Manuel Gómez, que también pertenece a esta gran familia Puertas y que hoy se reúnen todos o casi todos. Y bueno, pues la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros y poder dar a conocer familias unidas, ¿no? Que bueno, cuando pueden se, se une y para compartir pues, su, su vida, cómo va, cómo está ahí. cuénteme, Manuel, el motivo de este. Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel. Yo no soy muy parlachín, no soy muy mudado a que a, me a el micro. Pero sí es verdad que la familia, en la familia, y si se puede uno reunir un día y pasarlo moderadamente feliz, es más que suficiente. Y este es el día de los puertas. Y con ello, salto un poquito el micro ahí. ¿Y qué más te puedo decir? A mí me conocen poca gente. Fui en San Pedro, comerciante de lavadora, y ahí sí, pero ya tiene que ser gente muy antigua los que me puedan conocer, de Sanusi. Y por otro lado, aquí soy el marido de Maricho, de María Romero, Puertas. Y no, está, está. Cuando se reúnen tantas personas, porque hoy no sé cuántos seréis, pero sois, sois muchos los que os vais a reunir hoy, y bueno, pues, ¿de qué habláis? ¿Qué recuerdo le trae? ¿Qué, qué recordáis? También? Se me vienen muchísimos recuerdos. Tú ten en cuenta que esta familia puerta trata de doce hermanos. Y hay personas aquí que vienen de Málaga, de Marbella. Y hablamos, yo cuando veo a algunos de ellos, yo me crio en Marbella, a Enrique por ejemplo, pues me acuerdo de su hermano, me acuerdo que éramos unos niños en el colegio que estaba. estaba Don José y estaba también don José Álvarez, por donde está el castillo, donde estaba el castillo. Y se te vienen montones de, de imágenes Pregunta a personas que ya no están Otros que se han ido demasiado joven Son películas que se te quedan en la cabeza Y entonces te vas acordando de eso Pero siempre procuro Ya con la edad que tengo Es quedarme con lo bueno Y lo malo, dejarlo al lado Si hubiera, hubiese cualquier cosa roce no sé que siempre hay Pero eso hay que dejarlo al lado es una tradición que, bueno, ya tenéis vuestros hijos y tal, eh, me imagino que ellos seguirán, esta tradición se, se, se, seguirán juntando la descendencia ya de los puertas en eh, un futuro. Creemos que sí, esperemos que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si la familia es una de las bases de los pilares fundamentales de, lo, de, la, de la historia, si no bueno, es familia... Muy unida, que se queda ¿no? Dios, muy unida, Manuel, usted ha estado también vinculado a la televisión, ¿no? Esta mujer me quiere sacar cosillas de cuando tenía 16 años... ...pero que sí, estuve un poquillo pegado con la onda... ...en Radio Marbella con Antonio Borrego que ya falleció... ...la hermana, la hermana Elvira, el director, que no me acuerdo cómo se llama... ...Juan Carlos, no sé qué era... ...y eso me quedó, conocer la onda y sobre todo la onda media, la onda baja... ...esa que entra por las chimeneas... ...y que da muchas vueltas, la que más me gusta, me gusta más que la FM ve ahora los medios, cómo ve a los periodistas... ...cuando usted en las televisiones nacionales y bueno... No... ...te veo muy natural... ...tú que te dedicas a este medio y a este hombre... ...te veo muy natural... ...yo recuerdo cuando chico, más o menos que cuando venía el rey... ...que no era el rey, nos ponía un sello aquí... ...y nos llevaban un coche a las fiestas, para allá y para acá... ...y también hubo, era bastante natural, lo pasábamos pipa... ...se cobraba poco... ...o nada, era más base de publicidad... y en vez de pasarla tres veces, la pasaban 20 veces... ...y después se si pasaban por allí y pagaban algo más... ...pero hubo una época... ...yo no estaba desde luego dado de alta... ...y se cobraba muy poco. Así, la verdad que tiempo. Manuel, muchas gracias por atendernos... ...y gracias, me, me queda felicitaros a todos los Puertas... ...por mantener esa unión, gracias. Bueno, ya sí tenemos aquí el apellido Puerta David, Cuarta Puerta. Do... Y y bueno, aquí de generaciones eh, generaciones y seguís manteniendo esta unión, ¿no? Sí, sí, de vez en cuando hay que hacer bueno, pues encuentros familiares para. Bueno, estamos muy dispersos, ahí la, la vida te, te separa, bueno, y ahí en vez de vernos en evento más triste, pues hemos decidido vernos en un evento pues más festivo y, y es aún un, un ratito con los, con los, con los parientes. Dime, eh, ¿cómo se siente uno llevando el apellido Puerta? Ah, bueno, muy, muy orgulloso y sobre todo, bueno, porque son gente estupenda, ¿verdad, prima? Sí, sí que lo son. Una familia muy grande, muy arraigada aquí en Marbella y, y ya te ha dicho el primo que somos muchos, muy dispersos y en estos sitios son donde nos conocemos y nos contamos poquito a poco nuestras vidas. Bueno, hay de todo en el árbol genealógico, ¿no? Sí, bueno. ah, de negocios, empresarios, ¿qué más? ¿Hay... Bueno, gente normal y corriente, me refiero, que hay de. como con cualquier familia y cualquier familia grande, bueno pues hay de, de todos los ámbitos y de los ámbitos. Bueno, viven, No viven todos aquí tampoco, ¿no? Bueno, cada gente, uno vive también. En Málaga, en San Pedro, pero ya, ya un poco. ya se. Es, es muy disperso todo y a veces en la vida cotidiana es difícil encontrarse encontrarse con, con, con tu vecino de enfrente. Con lo cual hay que reunirse, hay que hacer un esfuerzo, reunirse y, y honrar a los mayores, que van quedando poco cada vez y bueno y, y ese un ratito con ellos con la familia cómo ha sido que los puertas son muy valientes muy emprendedores y hay negocios de toda la vida muy arraigados también aquí en la zona vivero ferretería transporte y bueno de todo un poco un poco en esa familia sí, claro. y cómo ha sido bueno pues reunía tanto a familia tanto y que bueno que hayas dicho tú que sí cómo ha sido organizado bueno eso la, Paco es un fenómeno en, en eso tiene poder de convicción y bueno si sí apetece apetece verte en un ambiente festivo no, no por desgracia los entierros cuando falta alguien pues bueno siempre nos vemos y nos conocemos ahí, pues hoy hacemos un, un paréntesis y nos vemos en, en ámbito festivo que es de lo que se trata. ¿Cuánto tiempo reunís así, a lo grande como hay hoy? La última se fue hace tiempo ya, hace tiempo ya... 19, por ahí, ...es ¿no? complicado, es complicado. Es difícil, es difícil que coincidamos... ...cada uno con su sí, ...venimos los que podemos, unas veces uno, otras veces otro... ...y esperamos seguir en un futuro haciéndolo. Entonces, ¿Y esta rama de puerta que os dedicáis vosotros? Eh, bueno, yo soy administrativo y... y y bueno, a, y, y a vivir, a, a tirar la familia para adelante, como todo. Un administrativo en la, que la familia que tiene un administrativo. Siempre, viene bien. Siempre, siempre viene bien. Muchas gracias enhorabuena, de verdad, felicidades por esta gran Vamos. familia y de verdad que bueno que lo celebráis siempre. Nada. Hay que celebrarlo todo en la vida. Gracias. Vamos a disfrutarla. Gracias. Gracias. puerta y su señora si ¿sí quiere hablar también porque creo que eres el número uno de los taxistas me han dicho a mí por ahí no exactamente las puertas son muchos puerta, ¿eh? Haces... uno... puertas ¿cómo es esa familia, muy bien muy grande una familia muy grande, ¿eh? sí, todo bien. Sí, todo bien. grande y gran divinavenida ¿no? sí. yo me ha tirado 38 y años el taxi nada más Comienzo bien, bien, mayo, bien, mayo, bien. Si, sí, casi bien. ¿Qué recuerdo le trae la familia Puerta? ¿Qué recuerdo le trae? ¿La ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. Sí. bueno, la familia Puerta, que somos una familia muy larga, somos dos hermanos. Entonces, hermano, yo soy el que hace. El que hace. ¿Dos hermanos? Yo hago doce. Docena? ¿Una docena. No, docena, no docena. hay que llegar a la docena, ¿no? ...y mi padre murió con 49 años... ¿Y qué recuerdo le trae de cuando era de su niñez... ...de, de jugar con los primos, con los... Con... ...bueno pues... ...¿qué le va a decir?... ...en el campo, yo me crié en el campo... ...la niñez, pues sí, éramos los vecinos... ...todos los vecinos de... ...¿era, era una época así, las pequeñas del campo?... ...los vecinos del campo... No será usamos. feliz, será con poco, será más feliz que hoy con mucho, ¿no? Sí, ¿no? sí. Bueno, esta señora que la acompaña la ¿Y esta señora? ¿Con cuántos años casaste? ¿Cuántos años lleváis casado? 56, 56? ¿56 años casado ¿Ya había hecho la boda de oro? ¿no? Sí, sí. ¿La celebrado? Porque sí. ¿Esta lo celebra todo? Todo, todo. Todo. todo. Qué bonito, 50 y tantos años ya. Qué ¿Cómo gran. se consigue todos esos años juntos? Pues, con paciencia, como Con mucha paciencia y respeto. Ya está, La principal, ¿Qué le diría esa? Hay que aguantarse uno a otro y Es un consejo también para los jóvenes que se casan ahora, ¿no? Que hay que aguantar un poquillo, ¿no? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? <risa> Yo me llamo Lina. Lina, bonito, ¿no? Bueno, de Catalina. De Catalina, de Catalina. de Catalina. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y que paséis una feliz velada, todos. Gracias, me ha alegrado mucho. La familia sí, sí. Bueno, vamos a hablar con una señora que yo la quiero mucho particularmente, porque siempre en San Pedro a ti ya te he entrevistado varias veces, ya te he entrevistado varias veces, ya no es la primera yo estas vez. Estas ¿eh? cosas me, mmm, es mi no familia me familia más grande soy y visto, sí, que estamos muy grandes y todavía Fernando, ¿no? faltan mucho. Yo soy sobrina de, nos llevamos tres meses uno con otro. Poquito. Habréis jugado juntos, ¿no? Travesuras, sí. travesuras travesura juntos. Mucho, mucho. Íbamos por leña juntos, íbamos... O sea, que nos hemos criado con... Mi padre me conoció a mí, porque estuvo en la mili en aquel tiempo. Me conoció con, tre... con tres años. Y esos tres años lo pasé con ellos. Con mis tíos, todos. Así, igual, igual. Mis tíos para mí era una hermana y son... Y Epo pues, era el más chico que nos llevábamos los 13 meses, nada más. ¿Qué travesura hacía ahí de pequeño? Había una travesura que te acuerdas que hacía ahí cuando erais pequeño. Si Travesuras ver... eran tantas porque, mira, nos íbamos allí, tenían un campito y había higuera y había costa de esta Y allí nos montábamos y dábamos la huerta a Campaná y allí estábamos. ...como esas travesuras sí, y estas cosas... ...muy perfecto. feliz, muy feliz... No, ahora, sí, sí. con tantas cosas... ...no, no, no muy feliz, sí, muy feliz... Felices, no? ...lo pasamos muy bien, sí... Qué ...en yo mucho tiempo, pero muy bien... ...que me alegro de verdad, de veros... ...esta familia unida... ...Fernando, ¿no me has contado tus travesuras? ¿Perdón? ¿Que no me has contado ninguna travesura... ...de la que hacías tú de pequeño? ¿Qué travesura hacía? ¿Era bueno o era travieso? yo... <risa> ...y, bueno, ¿Y esto, bueno. nos íbamos a la saque ...que le llamábamos nosotros, que allí nos bañábamos... ...luego el río, también el río verde... ...aquellas m, unas charcas que había... ...y allí nos bañábamos todos y allí los primos... ...y estábamos todos juntos". ¿Qué cambiado está todo ya, no?... ...qué cambia hasta la vida, no?... ...de esos recuerdos que trae. ...una niñez una niñe feliz. Y ahora ¿Está todo muy cambiado, no? Sí, bueno, nos juntábamos... ...y lo pasábamos ¿eh? Gracias y enhorabuena por ser una familia tan estupenda. Gracias. A ver, el fotógrafo. Lo suyo es más las fotos que hablar, ¿no? Sí, lo sí, mismo. Sí. Pues nada, hija, aquí estamos con la familia, que estamos haciendo una celebración del un encuentro con toda la. ¿Qué rama de la familia es ese arroyo de ¿Cuál sería ahí? Mi, por, la, por la familia, pues mi, madre, mi madre es curra, currita, <ríe> y Juan es barbero, es barbero. Y más o menos estamos todos incluidos, toda la familia. ...mi hermano, mi sobrino, mi, mi hija... ...estamos todas mismos, eh... ...nomás ha llegado... ...y ya está, ya aquí estamos, hija... ¿eh? la fotografía, ¿qué le viene a usted de una, afición?... No, ...una afición, una afición, sí, una afición... ¿no? O sea, ...yo voy con la cámara a todos lados... ...ahora como no vaya con la cámara ya voy un poquillo... Ajá, ya ...me falta decirlo. algo... Ay. ...me pasa a mí lo mismo con el micro... ¿eh? ...ahí va, ahí va... <risas> ...si no salgo con mi micro me falta el brazo... ...ahí va, ahí va, pues sí, así es, así es... Pues nada hija, muy ah, bien... ...gracias por atendernos, eh... ...felicidades por esta gran familia... ...¿soy todo Puerta? Todo. Todo, ¿no? bueno, yo soy la puerta. ¿Cuál es su nombre? José. José. María José. Puerta, ¿no? Puertas. Puerta. ¿no? puerta. Conchi puerta. puerta. Ricardo, novio de la puerta. <risa> <risa> Enrique puerta. Yo no soy puerta. <risa> yo tampoco. Sí, el, puerta, que son, que son. el puerta es. Yo la muevo en el puerta. puerta. Bueno, hábleme. ¿Qué? ¿Qué, si, ¿Qué significa ser apellido puerta? ...hombre, un orgullo... <risa> ¿Qué menos, ¿no?... ...pues... ...una familia muy grande, pues... ...los hermanos, bueno, mis padres eran dos hermanos... ...y bueno, ya primo hermanos, somos 52... O sea, que ...¿Fernando es hermano tuyo? ¿sí? Fernando, Fernando es tío, el tío más pequeño de los puertas... Que ...yo me lío ya aquí... Que... <risa> <risa> ...mi padre era el mayor de los hermanos... ...y Fernando era el más pequeño... Y nosotros ya somos sobrinos de primos hermanos, vamos. ¿Qué le parece que os reunáis, toda la familia? Pues muy bien, un evento de estos es mejor que verse en otro más, más digamos, más malo, ¿no? ¿Vais muy a menudo o tardáis mucho de tarde en tarde? Estamos tardando, estamos tardando, bueno, pero a ver si ya de aquí para adelante podemos vernos más o menos. Cuando veis tan de tarde en de tarde, ¿qué comentáis? Comentáis, qué guapo está, qué joven, qué, qué, qué de joven". Sí, no, de... Ahora me acaba de decir mi prima que yo era guapísimo de, de joven, digo. Sí, Hoy, ¿verdad? Eh, porque dice que donde hubo, <risa> Así que, ¿eh? ¿Eh? ¿Donde hubo <risa> <risa> Muy bien. Muchas gracias por atendernos, eh pasarlo bien. Gracias. Vamos a hablar con Enrique Puerta, que está aquí reunido con toda la familia y que veo que se lo estáis pasando en grande, ¿no, Enrique? Estupendamente, este día, estupendamente, es un día para que toda la familia nos reunamos, porque de una vez al año, además yo vengo de, de Málaga, no estoy, no estoy tan cerca como yo de Marbella y mis padres venían y qué venía más. Cuénteme sus recuerdos de cuando era pequeño, con los primos, con los hermanos. Pues yo venía mucho. Yo me venía siempre a la feria. Desde Mara tenía, me venía con mis primos a pasar la feria, todas las semanas y la playa. ...casi y, y, y, me he criado aquí. ¿Se travesuras? hacían travesuras o no se hacían travesuras? No, hombre. Eh, como todo. ¿Qué niño no ha hecho travesura? ¿No? ¿Quién ha hecho otra vez dura? Ah, me va a montarte en un, en un hidropedal de arte en alta más y tener que volver nadando. Cosas pero normal, ¿eh? O, no normales, ¿no? ¿eh? Ahí... O, o, o, o, o enterrarte en la tierra y ya está. Y... Pero no Cosas normales, No, no, no. no. Sin normales, sin graves, no, no, no. Sin la prueba la tiene usted, Y mira, estamos aquí todos los primos. Más no nos llevamos. No, piña, soy una piña de los primos. Sí, una piña y gracias a Dios bella, bella, bella, bella. todavía hay mucho vivo, es lo importante Gracias por atenderme y que lo paséis muy bien en este día, gracias A ustedes, gracias Abre la ventana que vive la mañana al cuarto y la cocina Aire, aire Aire Aire pasa le, le, pom, pom. Aire nuevo Aire fresco a la casa